Vamos a comprobar una propiedad muy importante de los slicing y que da lugar a muchos errores y también a mucha confusión. Vamos a crear un array cualquiera y lo visualizamos. Y ahora a este array le vamos a hacer un slicing y lo vamos a guardar en una nueva variable. Por ejemplo, vamos a elegir estos. Lo visualizamos. Y si trabajásemos en Python, estas serían dos variables totalmente independientes y la modificación de una no tendría nada que ver con la otra. Sin embargo, en NumPy esto no es así. Cuando hacemos un slicing, lo que hacemos es una especie de vista de una variable de un lugar de memoria que ya existe. Vamos a ver cómo se puede comprobar esto. Vamos a modificar b. Vamos a modificar este número que tenemos aquí que es la componente 0. y lo vamos a cambiar por un conjunto de nueves. Y lo vamos a visualizar en B. Efectivamente, B se ha cambiado, que era lo esperado. Sin embargo, si vemos en A, también se ha cambiado la posición donde estaba el 14. Vamos a ver que a la inversa también sucede esto. Borramos y vamos a cargar otra vez los vectores. El vector A y el slicing. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar este número 15 del vector A. Esa es la posición 2. Y la vamos a cambiar nuevamente por un conjunto de nueves. Visualizamos el A y por supuesto cambia. Y B también cambia. Bueno, pues siempre que nos surjan dudas de este tipo, podemos recurrir a la función que tenemos aquí, que nos dice si dos variables comparten o no memoria. Empezamos a escribir Shards Memory y vemos si A y B comparten memoria o no la comparten. Nos dice que sí, por lo tanto cualquier modificación en una de ellas siempre implica una modificación en la otra.